Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo para cada uno de ustedes. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Qué bueno que estén con nosotros aquí a través de la Superior Estéreo y en el canal OZ Producciones. No olvide suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos. En esta oportunidad nos encontramos con un gran talento del canto ranchero, nacido en El Salvador. Ya nos estará hablando un poco de la tierra centroamericana. Ángel Alfaro conocido en el mundo artístico como el Ángel de la Música Ranchera, visitando a nuestro país en estos comienzos del mes de noviembre del año 2022. Un saludo bien especial para usted, Ángel, y bienvenido a nuestra Colombia. Bueno, yo encantadísimo de estar con, con ustedes aquí en la Superior Estéreo. Señor Otoniel, para mí es un privilegio, es un orgullo, es un honor Conocerle personalmente y agradecerle a, antes que nada por el cariño, por el apoyo, por, por todo lo que representa la Superior Estéreo para mí. Así que para mí me, me siento como en casa y la verdad que, que encantado, encantado de estar aquí en la Superior Estéreo. Repito una vez más mi agradecimiento de, desde el fondo de mi corazón a su merced por todo ese cariño. Muchas gracias mi querido Ángel. En ese estamos dándole el impulso a los artistas de nuestra Colombia y de Latinoamérica. Porque sabemos del esfuerzo que ustedes hacen por lograr una canción y sacarla al mercado. Y aquí están las puertas de la Superior Estéreo y del canal OZ Producciones. Ángel, ¿es la primera vez que viene a nuestro país o ya había tenido la oportunidad de estar acá? Sí, es la segunda vez que vengo. Estuve hace cuatro o cuatro, cinco años estuve aquí en Bogotá promocionando el tema Quiero Todo Contigo. Esta vez venimos, obviamente venimos con nuevos temas como es el Mil Copas de Vino, eh, una composición mía y eh, Tres Segundos, una composición del gran maestro eh, Antonio José Hernández, papá de, de Francis, que me dio es el, el tremendo honor de, de interpretarle tres segundos. Así que estamos en promoción de tres segundos también. De nuevo, gracias Colombia, gracias a toda la linda gente que siempre ha estado pendiente de mí. Un saludo para mi manager, José perdón Mogasca, la promotora María del Carmen. El señor Juan Carlos Sánchez de Empresa de Antonia Colombiana. En fin, el doctora María Nieves. Muy, señora Nubianparo, muchísima gente. La verdad que tengo un equipo de trabajo muy, pero muy sólido. Y aparte. Eh, gente que se ha involucrado a, a, a seguirme y que me tiene muchísimo cariño y está mandándome siempre buenas vibras. Si empiezo a mencionar ahora no vamos a terminar, así que un saludo para todos ellos, a, a donde quiera que estén. Un gran abrazo. Ángel, eh, su carrera musical, ¿cómo inicia? De adolescencia, de niñez, de juventud, ya de adulto. Cuéntenos un poco para que sus seguidores se enteren más de su aspecto musical, sus inicios. Pues sí, sí, yo traigo la vena artística desde, desde muy niño, muy, muy, muy pequeño, pero eh, con, el, con eso del sueño americano nos fuimos a, a nos vinimos a Estados Unidos a, a trabajar en, en lo que es la construcción, en, en muchos, muchos trabajos, dejé de lado eso, pero obviamente yo empecé de, de, de los 18, 16, 18 en agrupaciones, en una agrupación en, en mi tierra, Cantando obviamente música eh, tropical, cumbias, este, salsa romántica y todo eso. Y en los cumpleaños eh, siempre contrataban mariachis y por algún motivo les, les gustaba que yo cantara. Eh. Así que fue por ahí cuando empezamos a, a descubrir que, eh, que les gustaba más lo que yo hacía como mariachi. Llegando a Estados Unidos pues en, empezamos a tocar puertas, a, a ir a concursos, eh, ir a restaurantes y de eso ya hace más de 10 años que estamos envueltos en lo que es este, el ambiente musical ranchero como tal, pero así yo desde muy niño envuelto en la música. Bueno y ha vuelto a grabar cumbias o le quedó algo grabado por ahí de esta música tan linda, tan nuestra? No, la verdad que no, en esos tiempos andábamos este, cantando obviamente de, de otros artistas, este, covers, eh, empezamos ya lo, lo, lo nuestro, lo propio en lo que es la música ranchera, pero en esos tiempos eh, que románticas también, que temerarios, que buquis, que broncos, todas las de broncos, todas las de los buquis, todas las de los temerarios y cumbias obviamente de mi tierra porque mi, mi país es, es tropical, es cumbia, es salsa. Entonces, pero se consume muchísimo lo que es el, el, la música mexicana. Allá suena mucho eh, la, la, lo que es Bronco o Temerario. Entonces, todo eso interpretábamos en, en, la, en la agrupación. Pero de ahí, pues, como le digo. Eh, Allá con nosotros no, el mariachi no es muy eh, conocido, pero sí hay. Entonces, siempre en las bodas, en las fiestas, 15 años, siempre eh, mis compañeros de trabajo, cuando cumplía años, eh, el supervisor, la, la secretaria, pues venga el mariachi, pero va a cantar este. Ok, y yo he encantado de la vida. Y por ahí como que nace ese... ese el amor por la música el gusto. ranchera. Porque... Le digo algo, a mí me encanta la música, cumbia, vallenato, de todo. Pero a mí se me enchina la piel con la música ranchera. Entonces de, yo mido los decibeles en la música de esa, de esa forma. Si a mí no se me enchina la piel con algo, estará muy bueno, pero no es lo mío. Entonces la música ranchera para mí, si se me enchina la piel, ahí es donde, en donde debo estar. Por eso me decidí. Por la música ranchera entiendo pero bueno de dónde vendrá esa vena musical porque ya lo dice usted mismo se le enchina la piel cuando siente que una canción le llega al alma eh, le han comentado sus padres sus abuelos en algún momento esas raíces musicales si de repente hay algo por allí de méxico pues, la verdad, mi abuelo paterno es, es, era músico, eh, mi padre es músico, escribe también, eh, mis tíos son músicos. Pero yo desde muy de, desde muy niño, muy chico, es, escuchando a Vicente Fernández, Javier Solís, y a mí me encantaba escuchar La Ranchera, yo siempre, es más, yo vengo del campo, ...y me encanta, me recuerdo que mi abuelo me mandaba a cuidar el, el sembradillo de, de maíz... ...y cuando la, está de este tamaño así, los pájaros lo arrancan. Bueno, a mí me mandaban a espantar <risa> los pájaros y yo lo que hacía era cantar. Las de Pedrito Fernández, las de Vicente, las de... Ahí, ahí me acuerdo que eh, este, era lo mío. Tirándoles piedras a los pájaros y a la vez cantando. Las de Vicente, las de Javier Solís... Así fue como nace eh, por ahí también el, el, el amor por la música eh, mexicana, porque de alguna manera estamos influenciados por, por la música eh, ranchera también. Y hablando precisamente de influencias, ¿cuál fue ese artista mexicano de los grandes que ha dado ese país, que nos dio tantas alegrías y tantos éxitos musicales? ¿Se aferró a él para aprenderle algo? A mí me gustan todos. Eh, para mí... Eh, uno de los grandes es el maestro José Alfredo Jiménez, pero de alguna manera, no sé por qué me. Quizá por lo. Pues todavía hace poco lo teníamos, al gran Vicente Fernández, siempre. Siempre su manera de interpretar era, era como más bravía, como más este, más fuerte. Por ejemplo, hay, hay canciones que son de, de, de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez las canta a su estilo. Muy bonitas, me encanta. Pero Vicente, Vicente Fernández viene y les da otro giro más bravío y más fuerte. La interpretación es, no sé, yo me gusta muchísimo Vicente Fernández, pero yo trato de hacer también lo mío. Ni, a, ni imitar a Vicente, ni imitar a José Alfredo, ni imitar a Javier Solís. Trato de, de, de poner un, un sello. Entonces, pero sí, para mí Vicente Fernández, sí, obviamente, pues todos, todos. Eh, Pedro Infante también, este pero mm, creo que me inclinaría por Vicente Fernández. De Vicente Fernández. Bueno, ¿y cuáles son las canciones que más le gustan del Charro de México que ¿Partió no hace mucho? Una de las, de las más eh, conocidas es, por ejemplo, Mujeres Divinas, Traigo la Sangre Caliente. porque una, Es una canción que, que reta eh, también, este, obviamente, Volver, Volver. Muchísimas, muchísimas canciones. Entonces, podríamos hablar todo el día de, de, de, de las canciones de Vicente y, y casi todas, casi todas me gustan. Hay otra que se llama Pasándola a mi manera... No sé, eh, bueno, total, muchísimas ¿De canciones. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? <risa> ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? ¿De qué manera te olvido? Una gran canción. Excelente. ¿Cuál fue la primera canción que usted graba y que lanza... Al mercado musical, en las plataformas de internet. El Rey, eh, de un cover de Vicente Fernández, El Rey, esa fue, la grabé con, con el hijo de, eh, del Puma. Allá en Estados Unidos, en AJ Music se llama. Grabé El Rey, ese fue el primer cover. Y de ahí vinieron, este, Quiero Todo Contigo, Mujer Bonita. Eh, en fin, todas esas. Sí, obviamente fue un cover el que, el que grabamos. Maravillosa canción es esta, El Rey, de la inspiración del maestro José Alfredo Jiménez, que ha sido versionada por diferentes cantantes latinoamericanos. Estamos con El Ángel de la Música Ranchera a través de nuestro canal de YouTube. Sigan con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos. Muchas gracias.